Anato Mía, decí mía Mía ¿Ya ves? ¿Ya ves que era fácil? Ajá, ajá, sí, sí, fácil, fácil Entonces, anatomía Ajá, anato suya No, mamá, no, no, no.